Esta calculadora permite efectuar cálculos logarítmicos en cualquier base. Vamos a hacer estos ejemplos y vamos a ver que los logaritmos están muy relacionados con las potencias. Si queremos calcular logaritmos en base 10 tenemos que utilizar esta tecla, pero con shift. El log, que en este caso es un logaritmo decimal, de 10 es 1. Borramos esto y vamos a calcular el logaritmo decimal de 1000. Que tiene que ser 3, puesto que 1000 es 10 elevado a 3. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a calcular, borramos, el de 10 elevado a 8. Salimos, cerramos el paréntesis, aunque no es necesario, y nos tiene que dar 8 por las propiedades de los logaritmos. Y vamos con un cálculo más. De nuevo, por las propiedades de los logaritmos, si 10 lo elevamos a 4.35 y calculamos su logaritmo, nos tiene que dar. 4.35 nos da una fracción, pulsamos y efectivamente nos da 4.35 vamos a hacer estos mismos cálculos o similares pero en base 2 para ello utilizamos esta tecla el logaritmo en base 2, nos movemos con el cursor de 2 esto tiene que dar 1, puesto que 2 elevado a 1 es 2 ahora calculamos el logaritmo en base 2 de 8 como 8 es 2 al cubo, esto nos tiene que dar 3. Y en general, si aquí escribimos una potencia de 2, por ejemplo la potencia 8, pues el logaritmo tiene que ser 8. Y también funciona con números que no son enteros. Por ejemplo, como antes, el 4.35 nos tiene que dar 4.35. Efectivamente, sucede lo mismo que antes. Y ahora vamos a intentar explicar una propiedad que presentan los logaritmos y que se puede observar al realizar estos cálculos. Por ejemplo, escribimos logaritmo de un número como 3.2 y nos da 0,55. Bueno, pues la parte de dentro que tenemos aquí la vamos a multiplicar por 10. Multiplicarla por 10 es escribir 32. Y observamos que la parte decimal se queda igual y que, en cambio, la parte entera ahora es un 1. Eso es porque se ha multiplicado por 10 elevado a 1. Vamos, en vez de hacer esto, a multiplicar el 3,2 por 10 elevado a 7. Bueno, pues sucederá lo siguiente. Del 3,2 saldrá el 0,50... Y del 10 a la 7 saldrá un 7. En total, 7,50. Y vamos a hacer otro. Ahora con 4,6. Y debería salir lo siguiente. De aquí nos sale el 0,50. Y de aquí nos sale el 4,6. Veamos. 5,10. Efectivamente, eso es 4,6 más 0,5. Bueno, y ahora vamos a ver como en logaritmos en otras bases, también se puede observar el mismo patrón. Aquí tenemos el logaritmo en base 2 de 3,2, que en este caso nos dará mayor que 1. Borramos esto. 1,67 y ahora vamos a multiplicar lo que hay dentro, pero por potencias de 2. Si lo multiplicamos por 2 elevado a 6, que es 64, de aquí nos sale lo mismo de antes, más 6 unidades, nos tiene que salir 7 y los decimales que había antes. Y si lo multiplicamos por 4,6, pues tiene que salir algo similar. El 1,67 que ya teníamos, que proviene de esta parte, más el 4,6. Y nos da 6,27, que efectivamente es la suma de los dos números que he comentado.